En tiempos agitados, en términos económicos y políticos, estamos con Claudio Lozano, que es presidente de Unidad Popular en el Frente de Todos y director del Banco Nación. Gracias, Claudio, por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Tenemos una, una batería de cosas que hablar con vos, pero vamos a empezar por algunas. Hace muy poquito, eh, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el IPIP, que, que fundaste, eh, salió un informe donde analizan la, la baja auspiciosa de los índices de pobreza y de indigencia, pero todavía a niveles alarmantes, superiores al 37%. Eh, que no, eh, digamos, el, el crecimiento a tasas chinas de 2021 no tuvo su correlato en, en el cuadro social y más bien lo retrotrajo a los números del 2019. ¿Qué pasó? ¿Qué no se está haciendo eh, para que eso no impacte? Eh, crecer no es sinónimo de que eh, crezcan todos los sectores de la economía. Siempre hay una manera de crecer y esa manera de crecer determina quiénes se benefician y quiénes no. En general hay una, una cuenta que se suele seguir, que se llama la cuenta de distribución de los ingresos. Y cuando uno mira la cuenta de distribución de los ingresos de este, que, que hacemos nosotros, la CELINDEC, del mismo modo que el INDEC publica las tasas de crecimiento, las tasas chinas, que en todo caso la Argentina puede haber tenido con una recuperación del 10% del producto como resultado de la caída brutal que había tenido previamente en la pandemia, lo que uno tiene es que eh, en ese mismo proceso eh, los trabajadores que en el primer trimestre del 2020, es decir, antes de que empiece la pandemia, tenían una participación en el ingreso, medida por el INDEC, del 49,8%, pasan al eh, segundo trimestre del 2021, es decir, a junio del 2021, a tener el 40. Es decir, pierden 9 puntos. Es decir, casi lo mismo que creció el producto es lo que perdieron los trabajadores en participación en el ingreso. ¿Y quién capturó entonces ¿eh? este bueno, excedente? La cuenta agrega en la medición de lo que sería el ingreso de la población informal, que pierden a su vez tres puntos. En total, nueve más tres son doce puntos, que crece el excedente de las empresas. La ganancia empresarial se expandió entre el primer trimestre del 2020 y mediados del 2021, prácticamente 15 puntos. ¿Por qué? El mecanismo principal fue la inflación. O sea, la fijación de precios por parte de las principales empresas de la Argentina, fundamentalmente en alimentos y en insumos que usa toda la economía, el caso del petróleo, el caso del acero caso de los químicos, el aluminio y demás, este, crecieron muy por encima de lo que crecieron el resto de los precios y el resto de los ingresos. Eh, el resultado entonces es que vos tenés una recuperación de la actividad económica en un contexto de ampliación de la desigualdad. Y esa ampliación de la desigualdad lo que implica es la depresión de los ingresos populares, porque de hecho además el volumen de empleo generado fue dominantemente empleo informal o empleo de carácter este, precario en realidad prácticamente no hubo crecimiento de empleo formal entonces en ese contexto de recuperación de la actividad con ampliación de la desigualdad es donde se explica eh, por qué razón no hay un correlato entre la tasa de crecimiento y el impacto positivo en la pobreza, si yo lo que tengo es crecimiento de informalidad o de empleo precario con bajo nivel de ingreso, en contextos de elevada inflación, la recuperación de la actividad económica, se traduce en que la pobreza prácticamente hasta mediados del 2021 no se movió, prácticamente se mantuvo en torno al 40%. ¿Por qué en el, en el segundo semestre se tiende a la baja? Bueno, porque allí... Eh, el gobierno en la perspectiva electoral inmediata comienza a aflojar el ajuste fiscal que venía haciendo desde octubre del 2020 entonces Guzmán suelta un poco el gasto aparecen pagos de algunos bonos mejora la movilidad jubilatoria suben las asignaciones por hijo se reabren las paritarias tratando de recomponer el poder adquisitivo perdido en la práctica que hubo política de ingresos Política de distribución del ingreso. Entonces, en el último semestre, a pesar de que el crecimiento en el último semestre es menor que antes, como hay política de distribución, hay una tendencia leve a el declive, tanto en la tasa de desocupación como en los niveles de pobreza y de indigencia. Uh -huh. Entonces, lo que quiere decir esto es que si uno quiere impactar sobre los sectores más postergados, lo que tiene que haber es una política de distribución este, activa, Por eso es que, por lo menos todo el espacio político y sindical nuestro, hemos venido planteando desde la etapa de, este, digamos, de la pandemia, la necesidad de un ingreso universal para el conjunto de la población en situación de informalidad y desempleo, para ponerle un piso al, eh, a la situación social de la Argentina. Este, entonces digo, las razones son estas, si vos creces... Mientras se amplía la desigualdad, el impacto sobre pobreza e indigencia, sobre los ingresos y las condiciones de vida es casi inexistente. Ahora, si la manera de hacer que, que ese crecimiento impacte en el cuadro social es con políticas distributivas, ¿se puede hacer, eh, se pueden llevar adelante esas políticas distributivas y al mismo tiempo pagarle al FMI que va a revisar nuestras cuentas cada tres meses? En realidad el gobierno se puso un corset eh, muy complicado, eh, porque en realidad, digamos, la tasa de crecimiento va a ser más baja, no vamos a crecer al 10% anual, este, de hecho el, el propio acuerdo con el fondo habla de un crecimiento entre 3,5 y 4,5, cuando en realidad ya tenés un arrastre por cómo venías del 2, o sea que sería un crecimiento de apenas el 2% real, este, y de ahí en más iría bajando. Eh, en un contexto donde hay metas fiscales que cumplir, eh, en un contexto donde además una de las variantes para, para reducir el gasto que el gobierno había elegido, ahora se hace muy complicado utilizarla, porque la variante que el gobierno había elegido era reducir el subsidio a la energía. Pero el, subsidio, el problema es que hoy la energía en el, en el mundo se fue arriba de los 100 dólares el barril y consecuentemente el impacto que eso tiene en los precios internos de la energía en la Argentina hace que el subsidio no solo lo va a bajar sino que va a subir con lo cual tienen que ir a otros rubros del gasto, lo que quiero decir es muy complicado tener políticas reales de distribución del ingreso este, en un contexto de acuerdo de esta naturaleza habría que incumplir el acuerdo este, para que esto pudiera pasar ¿aún cobrándole a los que fugaron? ¿Aún... Eh, bueno siempre si uno agrega este, digamos, uno puede buscar mecanismos fiscales eh, que aminoren las, digamos, el, que resuelvan en parte el problema, pero digo, el impuesto a las grandes fortunas que debería seguir existiendo no existe. El impuesto a las grandes fortunas se creó en el 2021, ahora no va a existir, debería existir, no hay ninguna razón para que no sea permanente. Eh, lo, que ha pare, lo que ha aparecido como discusión en el Senado respecto al tema de que todos aquellos capitales que fugaron. Este, y no están declarados eh, tengan que este, hacer un aporte para los pagos de deuda eh, todo eso va en línea con eh, mejorar la capacidad que el estado puede tener para hacer política de ingresos eh, indudablemente ese sería el camino este, para eh, tratar de eh, aún en el contexto de la discusión con el fondo tener el margen de acción eh, Igual el gobierno tendría también algo que el gobierno no ha hecho y que está en una contradicción casi yo te diría consigo mismo, eh, porque el propio gobierno ha demostrado eh, a través de los documentos del Banco Central, a través del documento de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro, que la deuda es nula. O sea que acá hay una deuda absolutamente ilegal inconstitucional, con malversación de fondos e incluso con la posibilidad de identificar asociación ilícita entre este, los que fugaron y al mismo tiempo especularon financieramente en la Argentina. Esos documentos están allí y al mismo tiempo está claro que el, el, el fondo incumplió taxativamente todas sus normas y reglamentos y estatuto en el tratamiento que hizo del caso argentino. Entonces, el gobierno todavía tiene abierta esa puerta para avanzar, tanto parlamentariamente como judicialmente, en la declaración de nulidad, que el propio Poder Ejecutivo podría encabezar, este, y al mismo tiempo llevar el tratamiento de, de la deuda con el fondo a la ONU. Este, el gobierno cerró un acuerdo, pero puede ir a la ONU tranquilamente y plantear que Argentina no merece ese tratamiento, este, y que eso se debe revisar, eh, entonces el gobierno tiene elementos como para, aún habiendo firmado, seguir discutiendo, eh, el problema es que quiere hacerlo, eh, de lo contrario, bueno, si, si se pone en una actitud de, de cumplimiento formal a rajatablas en lo acordado con el fondo, este, y no se buscan alternativas diferentes a las que están expuestas en el, en el memorándum que se, que se firmó, pero que en realidad en el Parlamento no se aprobó, porque eso no se aprobó, por lo cual podríamos pensar en modificarlo si no se aprobó. Este, y una de las variantes es ir con tributación sobre los sectores de mayor capacidad económica y mantener el cuestionamiento al endeudamiento, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y digo, como dirigente de una de las fuerzas que forma parte del Frente de Todos, que es, es el Partido Oficialista, ¿Hay dentro de, de la fuerza que hoy dirige el país consenso para sostener estas medidas o para impulsar estas medidas? Mira, es difícil decir si hay consenso o no hay consenso porque no hay un ámbito donde se resuelva el consenso. No hay un, un ámbito de debatir. No hay un ámbito del frente de todos. El frente de todos no existe. Esta es la cruel realidad. El frente de todos ha sido una, una muy importante herramienta electoral que garantizó la unidad necesaria para desalojar al macrismo, algo que era imprescindible, pero luego nunca se transformó en un ámbito de construcción y discusión política de todas las fuerzas que lo integraron. Ese ámbito debiera existir, hace rato que debiera existir, nosotros lo venimos reclamando desde que comenzó esta historia, la primera reunión de todos los partidos del Frente, formal a nivel nacional, la tuvimos después de la derrota en las PASO. Ahí fue la primera reunión. Y en esa primera reunión, en donde quienes la convocaban no sabían muy bien qué decir, porque la verdad era, un poco, era poco serio decir que por, nos estábamos viendo la cara por primera vez los 20 partidos que integrábamos el frente, en donde algunos incluso hasta ni nos conocíamos. Este, por primera vez nos veíamos las caras después de haber sido derrotados en la elección del, del 2021. Eh, la ausencia de esto ha hecho que muchos de los debates del frente han sido públicos He hecho, este, sí. entre las diferentes sí. facciones, empezando eh, por la de después de las pasos. Eh, <risa> empezando por la de después de las pasos, eh, y, y en realidad esto no se ha revisado, no, no ha aparecido. Apareció un gesto por parte de Alberto Fernández en uno de los discursos de la Plaza de Mayo, hablando de la necesidad de las pasos, pero las pasos son un modo de dirimir liderazgos y candidaturas en el momento de la elección. El debate que se necesita es el debate que sintetice la marcha de la gestión, el rumbo que toma el Frente. Y claramente, a partir del de, eh, acuerdo con el Fondo, lo que se ha puesto en debate es el sentido del Frente. Eh, ya es un tema más complejo. De hecho, lo que terminó pasando es que el gobierno acordó el acuerdo con el Fondo eh, con una coalición política distinta a la que le dio origen electoral. En realidad, con una coalición que estaba integrada dominantemente por Juntos por el Cambio, sí. y una parte del Frente de Todos. En realidad, la coalición electoral que le dio origen no acompañó esto. Y yo creo que el malestar es generalizado. Eh, hay, una, hay una situación de falta de contención de la orgánica del Frente. O sea, no solo que en la elección... Hay 5 millones de personas que decidieron darle la espalda al Frente de Todos y lo habían votado en el 2019, pero que a la vez no votaron a Juntos para el Cambio. Juntos para el Cambio gana perdiendo un millón de votos. O sea que no es que los que no votaron al Frente de Todos fueron a votar a Juntos para el Cambio. No, no. Es que se quedaron en la casa y están a la expectativa de algo que tenga que ver con aquello que votaron en el 2019. Entonces digo... Eh, el frente perdió eso y después perdió la contención orgánica. Hoy hay una discusión abierta este, y yo creo que sería muy saludable que se abrieran espacios, este, aunque no fue saludable resolver el acuerdo con el fondo sin haberlos abierto. Digo, pensando en ese escenario que mostraron las elecciones de 2021 del que vos hablabas recién. Eh, de no existir este espacio de debate, ¿no? ¿Nos, estamos, nos estamos arriesgando todos a una crisis de representatividad política, digamos, similar a lo que pasó en 2001, cuando no había... Sí, yo creo que el escenario de 2001 tiene puntos de contacto, tiene puntos de diferencia, eh, creo que no es lo mismo Alberto Fernández que De la Rúa, este, pero creo que hay sí un escenario de potencial... Eh, conflictividad social con un gobierno que en tanto no intente zafar del acuerdo eh, tiene las manos sumamente atadas para poder darle solución de hecho objetivamente toda la discusión que está instalada hoy respecto al tema de los acampes y los piquetes eh, ya lo está mostrando porque digo está claro que eh, no se puede decir en este contexto donde uno tiene 17 de millones de personas en situación de pobreza y unas 4 millones en situación de indigencia, no podés decir, no voy a dar más planes, cuando luego lo que tenés como planes son 1.200.000 y tenés anotados en la economía popular 4 millones de personas y tenés 17 millones de pobres. Entonces, si vos no vas a dar más planes, tenés que dar alguna respuesta nos, nos sirve pensar que el virtuosismo del empleo en blanco que se recuperó apenas en el segundo semestre sobre todo por el empleo público no por el empleo privado este no es cierto que por vía de la evolución del empleo en el contexto de este crecimiento esto va a tener una respuesta hoy entonces tendría que haber algún planteo no hay ninguno no es cierto que este el el millón doscientos mil laburantes que están en, con el potencial trabajo y el salario social complementario van a pasar a ser trabajadores formales, eso no está ocurriendo, y no es cierto que con un millón doscientos mil personas vos resolvéis la situación de eh, 17 millones de pobres. Las propias encuestas del INDEC dicen que en realidad este, las personas bajo la línea de pobreza que reciben subsidios del Estado son el 47% de la pobreza. O sea, hay más de 8 millones de personas que no reciben nada, que están afuera de todo subsidio, a pesar de estar en la lona. Entonces, digo, y en ese marco, bueno, hay varias cosas para hacer. Digo, El ingreso universal que lo planteamos cuando el IFE comenzaba, este, que sigue siendo necesario o siguió siendo necesario después, hoy es imprescindible. Eh, trabajar en esa dirección y no es cierto que no hay capacidad de financiarlo, hay posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se financia? Bueno, vos lo dijiste antes, uh -huh. podemos poner el impuesto uh -huh. a las grandes fortunas, este que por otra parte fue un impuesto sobre 10.000, cuando en realidad las grandes fortunas identificadas por la FIP son 34.000, y cuando todos sabemos que hay información especializada a nivel mundial que dice que los multimillonarios en la Argentina son 114.000. Eh, y el tema es que en la Argentina tenemos que poner el foco en los grandes contribuyentes, en las principales empresas y en las principales fortunas. Por eso es útil lo de la propuesta del Senado, porque va a permitir avanzar sobre aquellas que no están declaradas, porque eh, digamos lo que uno sabe es que las que están declaradas el 70% está afuera. O sea, de las fortunas declaradas, que son las menos, el 70% está afuera. O sea, este y la verdad que incluso además habría que asociar la declaración, las fortunas declaradas con la deuda, porque en realidad todos los que fugaron lo hicieron luego de utilizar recursos que invirtieron en pesos para sacarlos luego en dólar, o sea, tuvieron una renta extraordinaria financiera que la pagamos todos con desempleo, con deterioro de la actividad económica y demás, y ellos este, se hicieron ganancias extraordinarias y se la llevaron. Esa renta debería, se debería cobrar. Este, entonces digo, hay múltiples mecanismos para, poniendo el acento en las grandes fortunas y en las principales, en la cúpula empresarial del país, para fondear al Estado y garantizar los dos puntos del, pro, del producto que necesitarías para un ingreso universal. Pero ninguno de esos caminos eh, evita no. tocar intereses poderosos. No, por supuesto. Es que no hay otra forma, no existe otra forma. ¿Y hoy el gobierno tiene un respaldo popular o un apoyo ¿Podría popular tenerlo para si lo impulsar medidas? Ha perdido el respaldo popular al no buscarlo. En realidad, en el 2021, Martín Guzmán, mantiene un ajuste fiscal y monetario en línea con las conversaciones con el fondo no había un acuerdo cerrado firmado pero es como si hubiéramos tenido el acuerdo con el fondo de hecho se bajó en un 50% el déficit y sobre la base de ajuste en el gasto salarial del estado en el gasto en jubilaciones del estado en el gasto en prestaciones sociales todo eso cae en el 2021 este Simplemente se recompone un poquito en el último semestre. Eh, y la verdad, que creo que el ministro calculó mal. Empezó en junio a soltar la mano, eso ya no, de, no le dio efecto en las pasos. En septiembre todavía no se notaba. Recién se comenzó a notar en el último trimestre, eh, que fue donde perdimos 6 millones en las pasos y 5 millones en noviembre. Pero digo, claramente es el contexto inflacionario en el marco del, del ajuste fiscal y monetario, dio como resultado la derrota electoral del gobierno. La situación inflacionaria sigue como estaba, no tenemos ninguna solución hasta ahora a la vista, más el intento, que es un intento por parte del secretario de Comercio, de con algunas canastas tratar de compensar situaciones. Todos sabemos que eso puede servir para compensar, no resuelve el problema este, inflacionario. Y hay cosas que el propio secretario de Comercio pide que el gobierno no le está dando, como entre ellas retenciones, y no las está dando por cultivar un vínculo con actores que no son parte de su base electoral. Este, bueno, en ese tipo uno tiene cualquier... tiene, uno es dueño de hacer lo que quiera, este, también de decidir con quién se pelea. Ahora, de acuerdo con quién se pelee, después vienen las consecuencias. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.